Cuando se conoció el caso en primer grado, eh, los abogados solicitaron un cese de la medida porque ya había transcurrido el tiempo eh, que la ley establece sobre eh, lo que es la prisión preventiva. Y el tribunal eh, le impuso una garantía económica de unos 3 millones de pesos. Eh, en ese entonces, eh, ellos no conforme, ellos, ellos pagaron la garantía y a la persona se, se puso en libertad. En el año eh, 2016, la corte aquí, me parece, sí, fuimos nosotros que subimos a ese proceso, y eh, la corte... Eh, citó al imputado y él no vino a la audiencia y nosotros pedimos una rebeldía en ese proceso. Y le fue eh, otorgado la, una rebeldía al imputado y el imputado parece que se sustrajo del proceso. Me llaman para conocer lo que lo es que el levantamiento de la rebeldía pues cuando una persona tiene rebeldía se apresa y luego el tribunal llama a uno para conocer lo que es el levantamiento de esa rebeldía. Ese levantamiento a veces se hace con el compromiso del mismo imputado de que va ya a, a, a, a ir a todos los requerimientos de la justicia, y, pero nosotros como Ministerio Público vimos que él se había sustraído al proceso y adicional a la garantía de 3 millones de pesos, como ya era, fue un cese de la prisión preventiva, no procedía lo que era eh, la prisión preventiva. Nosotros pedimos una garantía adicional a esa garantía de los 3 millones de pesos, es decir, un millón de pesos más, que es adicional a los 3 millones de pesos que era la garantía que le habían impuesto en primer grado. En ningún momento yo le digo a los abogados que quiero desistir de la civil y de la, y de la penal. En ningún momento eso pasó por mi mente. Desde que los abogados me hayan engañado, me hayan estafado, hoy te hayan puesto este expediente como a ellos le la, la gana, ellos lo hicieron y lo lograron porque ellos lo hicieron. Ellos se burlaron de mí, jugando con mis sentimientos, sin saber el dolor que yo siento por la pérdida de mi hija. Madre, tengo temor de que Juan Carlos Padilla. Haga la huida otra vez, como ya él lo hizo una vez. Eso es lo que yo le pido a las autoridades, que se haga justicia, que por favor, que por qué la vida de un ser humano aquí vale tan poco, porque Juan Carlos Padilla paga 3 millones, se escapa, se burla de la justicia, se va, lo agarra a Interpol, lo trasladan, y ahora vienen y le dan otro premio con una garantía económica de otro millón de pesos. Ay, yo la recuerdo como ella era, alegre. Todo el mundo la quería ella... Eso era un muchacho grande. Usted le decía las cosas y ella se iba por ahí y venía otra vez como... Si sí, no ha pasado nada, porque ella no era rencorosa. Ella era cariñosa, amorosa. Dif muy difícil, sí, muy difícil. Y la recuerdo como una muchacha buena que todo el mundo la quería joven, viejo, niño, todo el mundo la quería ella, porque ella no tenía maldad. Ella era muchacha muy sin maldad. Nosotros queremos justicia. Es, es cuanto lo que pidamos justicia, que él sabe que fue el que la mató, que no quiera hacerse el inocente, que él sabe lo que hizo. Y a la justicia que, que tome el en el asunto, porque le echaron 15 años, sale huyendo, y vuelve ahora y le ponen lo mismo. Entonces, ¿en qué estamos? Claro que nos sentimos amenazados. Yo tenía tres años que no me sentía como me siento hoy en día. Tenía una paz, una tranquilidad en mi alma, que era lo máximo. Ya ese señor está aquí. Me siento suspenso, ando en la calle con miedo ya, atemorizado. Incluso esta mañana me llamaron ahí de un teléfono, que a mí nunca me habían llamado raro, porque el número que yo no tenga registrado, yo no lo cojo. Y me llaman un señor y que es Celia, es Celia. Pero yo sé que ese señor que me está llamando. No sé qué es lo que quiere hablar conmigo. Yo no tengo que hablar nada con ese señor. Y cualquier cosa que me pase, ese señor es responsable. Será este próximo 10 de junio, cuando nuevamente Juan Carlos Padilla deberá acudir ante los tribunales. Para NTN, reportó Joan y Paulino.